Bueno, buenos días a todos y a todas. Un nuevo, un nuevo día, yo sigo publicando después de este mini parón que hemos tenido de, de, de Semana Santa. Bueno, el, estuvimos, cortamos el viernes, ¿no? Hemos tenido el sábado y, y el domingo para, para descansar un poco. Hoy retomamos otro de, con, con otro de nuestros profesores fijos, que es mi querido Wenceslao, Arroyo, que ya, ya sabéis que le estoy dirigiendo la, la, la tesis doctoral y he, he contratado, contratado FPU. Y, y bueno, está haciendo la tesis doctoral a, de cuestiones de ciencia de datos aplicada a las cosas que nosotros hacemos, de cuestiones de evaluación científica y comunicación científica. De hecho, yo creo que ya llevo unas cuantas publicaciones llevamos ya de la tesis, al menos una importante ¿no? que publicamos hace poco en Plomón. No, no, no, no al menos una importante que publicaba en donde analizábamos la, la, la Wikipedia. La Wikipedia en su conjunto, como estaba referenciando las publicaciones científicas. Y procesamos muchísimos millones de, de referencias, creo que un millón de referencias completas. Bueno, lo que os quiero comentar es que Juan es, es un experto en, en, en dos aspectos, un experto en el, en el, en el tema del procesamiento de, y el rescate de datos de datos de investigación. De, ...de datos de diferentes plataformas en el procesamiento de esos datos... ...y después la visualización de esos datos. Habéis visto que ya a lo largo de estos cursos hemos visto diversas herramientas... Eh, eh, en, las que, ...en las que podemos analizar datos. mismo el curso de RStudio, hemos estado viendo también SPSS. En fin, hay muchas herramientas que nos sirven para, para analizar y visualizar datos. Eh, entonces, bueno, en este curso... Este curso es importante para todos los que habéis seguido los, los anteriores, ¿eh? porque todos los que nos están acostumbrados a manejar herramientas informáticas, os vais a encontrar con un problema interesante, que es el problema de que no sabéis cómo, cómo articular o cómo, o cómo utilizar este tipo de, de herramientas de, de manera conjunta. Y González nos va a ofrecer ahora una visión interesante porque va a, va a presentar las herramientas y cómo interactúan unas con otras. Concretamente, nos va, nos va a enseñar eh, eh, el código, donde almacenar el código, que lo almacena en Jupyter Notebook, que creo que es algo parecido a lo que vimos el otro día, ¿no? De Martao. Mi... ¿No, Wanser? Tiene una parte. Una y parte mismo, nos va a enseñar un repositorio. ¿Vale? Que sí, lo también... con dos con GitHub eh, y Cenodo. Efectivamente, Cenodo, que ya lo vimos acordáis en una presentación que tuve la oportunidad de, de hacer yo, básicamente, para subir publicaciones. Él nos va a enseñar otra aplicación de Cenodo para que veáis que que es un, un repositorio bastante flexible que nos da muchas mucha oportunidades para, para subir datos y, y que nos sirva como herramienta de nuestro trabajo de investigación. Y también GitHub, que es una herramienta interesante, creo yo, yo ya sabéis que lo estoy empezando a utilizar ahora, que es una herramienta que se está saliendo un poco del entorno del mundo informático, porque antes era un empleado por informático, pero yo creo que tiene muchas más aplicaciones fuera del entorno de informático, una herramienta que, que se utilizaba sobre todo para hacer proyectos de... Eh, y aplicación informática y para compartir código. Pero yo creo que se pueden hacer muchísimas muchísimas cosas. Creo que este, creo que el martes tengo mañana, el curso de página web, voy a enseñar cómo estoy haciendo yo una, una wiki con Sinodo, con por si me interesa para vuestra tesis. Y finalmente nos va a enseñar cómo esa herramienta se entrega con el entorno virtual de Binder. Que si os digo la verdad, es una de las primeras que lo escucho, pero no, no, no puedo comentar nada porque no, no lo utilizo la verdad nunca. El, el bueno, sin más, pues al lado. Más conocido a los círculos científicos como Wences, eh, nos va a presentar este, esta presentación con este título un poco, un poco friki, ya sabéis cuál es la tendencia al frikismo un poco de, de Wences, eh, que se llama la trifuerza de la open Science. Espero que esta vez no nos ponga ejemplos con Harry Potter y vamos, pero bueno, como eres libre, <risa> a lo que... No, hoy lo, que... hoy lo tengo con el h 20 muy bien. Venga, pues no, no te robas más tiempo, ¿vale? Que, y, y te di la palabra. Voy a desconectar ya la presentación y... y vale. Y a ti. Muchísimas gracias, como siempre. Tomo yo la pantalla. A ver... Ya tendría que ver si la pantalla, ¿no? La vemos la pantalla, sí. Entonces... Directo. Perfecto. A diferencia del otro cursillo que hicimos de análisis de redes, en este lo que vamos a hacer es ver la parte de introducción un poco más rápido y la parte de práctica lo que vamos a hacer no a seguirlo paso a paso como hicimos la otra vez porque era más sencillo sino aquí voy a limitarme yo a explicarlo un poco así por encima lo que, los pasos que quedan y ya, pues, como el vídeo se queda guardado y ni no problema, pues cada uno lo, lo siga más tarde y pueda pararse más detenidamente, porque como queramos hacerlo todo pues, paso a paso, va a ser un lío, porque son muchas cosas. Entonces, bueno, lo que vamos a ver aquí en la, en la presentación que he dicho, una, una cosa muy breve, que es lo que publiqué en el, en el blog este de Bibliometría Barbarie, son estos primeros pasos de que al la y las tres propuestas que hemos que ha explicado Dani, que vamos a ver, lo de los repositorios, almacenar los datos, el código y ejecutarlo todo de manera interactiva. Entonces, lo primero de todo es explicar un poquito qué Open Science, porque el término, aunque muchas veces lo tengáis bastante presente, pues a lo mejor no sabéis del todo qué es lo que conlleva, pero la Open Science es todo un cambio de paradigma que ha venido dándose en los últimos años y de hecho no tiene ni siquiera un... Una, una definición consensuada así uniforme, hay varias propuestas pero ya digo un, un paradigma completamente nuevo que ni siquiera está claramente establecido, una de las definiciones que he puesto aquí es una de la Comisión Europea que como podéis ver viene a decir eso que se ha producido un cambio en el que ahora lo que es muy importante es que la ciencia eh, dé un cambio eh, como el que se dio de la web eh, 2.0 al convertirlo todo en un entorno así más interactivo, eh, de colaboración, de compartir de manera abierta, etcétera. Pues eso es lo pensado. ya no es un cambio completamente distinto a todo lo que se venía haciendo hasta ahora para que la gente, pues, realice sus investigaciones de una forma, pues, completamente nueva. Esto, evidentemente, todavía no está muy, muy, muy asentado. Hay diferentes problemas que vamos a ver ahora, pero Sí que tiene una buena proyección de cara al futuro porque de hecho hace unos meses publicó la Comisión Europea un, una, un pequeño informe en el que hablaban de los indicadores para evaluar la, la ciencia y el tema de que la ciencia estuviera eso de manera abierta era un indicador bastante prometedor. De la misma manera, paralelamente a, a eso, hay otro, otra serie de ventajas que son un poco tangenciales que son bastante interesantes. Por ejemplo, evidentemente, cuando tú... tú pues, actividad científica la promueve de manera abierta o colaborativa y tal pues la gente pues tiene una mayor visibilidad, no es lo mismo que tú publicas un artículo científico, lo dejas almacenado en, una, en un repositorio tanto privado que solo a veces tienes suscrito ahí a esa revista o, o, o lo que sea, a que tú de manera abierta pues en medios de redes sociales, redes académicas, publica esa, esos resultados, y ya no solo los resultados, sino también toda la parte del código, materiales complementarios, que pueden ser bastante útiles para otra gente, porque a lo mejor tú has desarrollado un algoritmo que hace X cosas y a otra persona le puede ser muy interesante y le está ahorrando trabajo, o que a lo mejor va a recopilar unos datos que tú ya has hecho anteriormente, pues también le puede ser eh, bastante interesante. Pero más allá de eso, como ya he dicho, hay bastante para andar todavía y dentro de los retos que se pueden destacar está sobre todo la flexibilidad con la que se publican esos materiales en abierto sobre todo en flexibilidad referida a los resultados de investigación que muchas veces pueden ser un poco prematuros o ser, por ejemplo, en un preprint de una publicación científica que luego se ve alterada con la versión final o incluso unos resultados preliminares que publican en una... En una en un congreso, etcétera, que luego pues, en los resultados finales de lo mejor de un proyecto que está siguiendo pues, pueden verse alterados y no reflejarse bien toda esa flexibilidad que sufren los datos. Asimismo, pues, los investigadores tampoco tienen un, unos grandes incentivos para publicar de manera abierta porque les requiere para empezar tiempo y luego no se ven del todo recompensados más allá de, de esos claros indicios que hay de que tengan mayor visibilidad y mayor impacto. Pues, continuando con, con esto, pues, lo que yo quiero hacer aquí es explicaros paso a paso cómo fomentar este, esta, este mundo de la ciencia abierta en vuestras investigaciones. Cómo coger vuestros datos, vuestros resultados, ponerlos en abierto y ya no solo ponerlo eso de manera abierta a todo el mundo, sino poder generar todo un entorno eh, interactivo que la gente pues, pueda eh, ejecutarlo de manera bastante visual. Porque ahora explicar otros problemas que tiene el las formas de ciencia abierta que hay actualmente. Como ya digo, aquí lo que vamos a explicar es cómo coger nuestro código, ponerlo de una manera un poco bastante visual, después almacenarlo en un repositorio abierto, ver un poco la diferencia que hay entre un repositorio y otro, y por último, eh, coger todo eso y cargarlo de manera interactiva para que solo con darle clic al navegador, te abra el entorno de programación y puedas tú ejecutarlo, alterarlo los parámetros, etcétera. Pues bien, en la parte del código, muchas de las cosas que, que vaya a ver en temas de Open Science con la parte referida a la programación es que mucha gente simplemente se limita a coger todo el chorro del código que tiene desarrollado durante todo el trabajo y publicarlo de manera abierta. Entonces, ahí, pues muchas veces lo que se va a ver es un patiburrillo de, de funciones, variables que tienen nombres. Que no son nada significativo, pocos comentarios. En resumen, un código que no es nada nada legible, porque a lo mejor muchas de las cosas que hay ahí no tienen, luego no se han empleado, o no sabe bien qué están haciendo con ellas. Entonces, no es nada no es nada claro lo que lo que ese código está mostrando. Sí si se agradece, porque evidentemente lo, lo publiquen y tal, pero dificulta luego un poco el que tú quieras retomarlo y ver exactamente. ...todo ese proceso llevado a cabo. Como contrapartida a ello, una de las soluciones son las notebooks. Las notebooks no son, de hecho, nada nuevo. Nacieron en los años, si no me equivoco, en los años 80 con, con matemáticas en, en Macintosh. Y lo que permiten es combinar un procesador de texto, como por ejemplo... Eh, bueno, en este caso que vamos a ver nosotros, el, el tema el texto es, es de, de Markdown, que el otro día ya vimos un cursillo introductorio a él bastante importante. Y de... Aparte de ese procesador de texto, pues lo que te combina es una serie de programación. Tú puedes ver, programar eh, al mismo tiempo que realizas eh, explicaciones muy muy detalladas, ya digo, apoyándote en Markdown. Sería como si coges eh, una, una ID de programación, RStudio, por ejemplo, y en vez de hacer comentarios, pues le metes Markdown, que de hecho existe, que es R Markdown, que lo tiene RStudio incorporado. Entonces tú puedes meter un bloque de texto en el que explica, pues ahora desarrollo, ejecuto la función media sobre los datos que tengo, abajo con un cuadradito en el que ejecuta esa función, te devuelve un resultado y vas comentando, entonces pues va a establecer un flujo bastante, bastante claro de qué está haciendo, por qué está haciendo, que al final es una de las limitaciones que tienen, eh, por ejemplo, los comentarios, que sí, que pueden aclararte lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, pero no son tan legibles como, por ejemplo, puede ser esta notebook. Esto, como también digo, es bastante típico en ciencia de datos. De hecho, hace unos años surgió el proyecto Jupyter, que venía a sustituir, a ser un sucesor de iPython, que lo que permite es facilitar el desarrollo de software de código abierto y la, la programación interactiva. Una de sus soluciones son la, la, la, el Jupyter Notebook, que es una aplicación web que permite eh, generar eh, Notebook con más de 40 lenguajes de programación. Por defecto trae Python, pero puedes instalarle el, el que más te sea cómodo dentro de esos 40 lenguajes de programación. Y entonces pues te ofrece todo un entorno, que al que veis ahí a la derecha, en el que podéis ir explicando paso a paso con Markdown lo que estáis haciendo y luego pues desarrollando al mismo tiempo pues todo... Toda la programación y viendo los resultados que te devuelven. La ventaja, pues, que puedes meterle partes interactivas. Que ahora explicaré, por ejemplo, que a lo mejor tú cargas un gráfico y le puedes insertar unas pestañas para que te alteren los tamaños o utilice una variable u otra para representarlo. Y entonces lo hace bastante interactivo para que cuando luego lo compartas con otra gente, pues puedan ejecutarlo de manera bastante visual y muy fluida. Al respecto de Jupyter Notebook, ahora mismo hay una interfaz que es la que más destaca, que la de nueva generación, que es JupyterLab. Y os voy a enseñar un poco las dos, si bien la que os recomiendo que utilicéis es esta última. Aparte de Jupyter Notebook, que como digo, es el más utilizado, sobre todo en ciencia de datos, aunque no exclusivamente en ese, en ese ámbito, hay otra serie de herramientas que también sirven para hacer lo mismo, para generar eh, notebooks computacionales. Hay varias alternativas, que os pongo aquí unas cuantas, que como ya digo, pues no va a ser por, por variedad. Luego, una vez tenemos hecha la, nuestra notebook, explicaré paso a paso cómo hacerla y demás, lo siguiente es almacenarlo. Toca almacenar tanto los datos empleados como la propia notebook. Entonces, a la hora de compartir nuestra investigación eh, de manera abierta, tenemos diferentes repositorios. El otro día, por ejemplo, Dani habló de Cenodo para compartir resultados de investigación y aquí quiero hacer una distinción que son entre los, los repositorios un poco más genéricos, como Cenodo o, o Fixer, en los que tú puedes publicar, compartir desde materiales de una preprint de un artículo científico al código, el dataset que ha empleado, la presentación PowerPoint como la que estoy haciendo yo ahora mismo, Etcétera. cualquier tema de investigación, pues publicarlo de manera abierta. Pero, aparte de ello, si queremos utilizar, eh, servirnos de unas mayores ventajas a la hora de publicar nuestro código, hay una serie de repositorios que son un poco más, más específicos para ello, que tienen una serie de ventajas, como el control de cambio o el trabajo colaborativo, que lo hacen de bastante, bastante interesante, bastante atractivo para... No solo publicar nuestro nuestro código ahí, sino para trabajar desde un inicio ahí, porque ya digo, si a lo mejor estamos programando y queremos tener un pues, o una, una colaboración con otras personas que compartan su código o servirnos de control de cambios, que el control de cambio nos sirve tanto para restaurar una versión anterior como para en un momento dado, salirnos de hacer una ramificación en un proyecto y probar con distintas vías a ver si a lo mejor lo que, lo que tenemos en mente pues, puede ser útil. Pues como ya digo, son unas ventajas bastante importantes que nos pueden servir desde la primera fase de investigación, porque si ya desde el inicio alojamos nuestro código ahí y vamos trabajando eso en la marcha, pues podremos tener un control bastante importante. Como ya digo, igual que el otro caso, pues hay una serie de plataformas que son también bastante populares. Aquí he puesto las cuatro que más destacan, pero hay otra, otras cuentas más. Sobre todo aquí lo que voy a explicar es a trabajar con GitHub, que es actualmente la más popular y la que tiene mayor inter, eh, interoperabilidad con el resto de, de repositorios y plataformas. Por último, los entornos virtuales. Como ya digo, la gracia de todo esto no es solo al, a alojar todos los datos, el código y demás en un repositorio abierto, que ya habéis visto cómo cómo se hace, sino dotarlo de, de vida, permitir que alguna persona pueda cargar ese código, como ya he dicho, un código bastante visual ya de por sí, y poder ir ejecutándolo por su propia cuenta, ver los pasos que tú has seguido, incluso cómo si eh, modifica una variable, un parámetro, podría haberse alterado el resultado. Y eso lo hacemos con, con Binder. Binder es una, una aplicación web bastante, bastante importante y con un potencial muy muy bueno, porque con solo indicarle, que ya lo explicaremos ahora, eh, la URL de nuestro repositorio puede simplemente ejecutar de manera remota en un ordenador con unos requisitos mínimos suficientes para llevarlo a cabo ese repositorio y nosotros cargamos nuestra, nuestra notebook y vamos viendo como si lo hiciéramos de manera local en nuestro ordenador. Por último, como la prestación la voy a compartir ahora también, os dejo aquí los recursos de todas las aplicaciones y plataformas web que vamos a utilizar para que lo, lo podáis seguir luego. Como ya digo, aquí el objetivo no es que lo sigáis conmigo eh, paso a paso, porque son un, varias aplicaciones, cada una con sus peculiaridades y, y demás, sino que os quedéis con esto y que luego ya cuando podáis verlo repetido, el, esté disponible en internet, pues sí si, si hagáis un seguimiento paso a paso, pero ahora no, porque si no nos complicaría bastante eh, el trabajo. Aquí tenéis el DOI de la presentación, que después os lo compartiré por el grupo. Y ahora pues, os voy a explicar paso a paso cómo, cómo sería ese, ese trabajo de publicaciones de ciencia abierta, empezando por la programación. Bueno, para los que han familiarizados os presento a Anaconda. Este es un entorno de, de programación que... Que ofrece diferentes, ya no solo diferentes herramientas como puede ser RStudio o Spider para, para Python, sino que te permite generar entornos muy específicos. Por ejemplo, que carguemos Spider con una versión determinada de, de Python, hagamos nuestra prueba ahí, porque a lo mejor tenemos algunos paquetes que solo sirven en esa determinada versión y luego cambiemos a otra. Entonces, pues yo os recomiendo que para trabajar con Jupyter, instaleis eh, Jupyter eh, Anaconda, que como ya digo, por defecto, os tendrá instalado Jupyter Notebook, que está aquí, y Jupyter Lab. Entonces, voy a cargar también aquí Spider y os explico un poco. Cuando vosotros trabajáis en eh, un proyecto de investigación, lo que es interesante, lo que, bueno, lo que soléis hacer siempre es trabajar con eso, con RStudio, Spider, algún ítem de programación. Desarrolláis vuestro código un poco en bruto. Simplemente vais haciendo pruebas por aquí, por allá, metéis un comentario en algún sitio, etcétera. Pero no lo hacéis de una forma que luego cuando lo compartís con otra persona, pues se lo hagáis todo mucho más fácil. O que incluso documentéis de manera mucho más clara vuestra investigación y lo hagáis más claro ya no solo para otros, sino para vosotros mismos. Entonces, yo por ejemplo, he hecho aquí, un, he trabajado con un pequeño script que le he puesto. Para hacer, de ejemplo que yo utilizaré eh, es eh, un, una función que he hecho de de la que el otro día Dan incluso compartió por aquí una, una función para desarrollarlo y voy a cargarlo no sé dónde la tenía Ah vale. okay. Aquí la tengo ya. Pues bien, os explico. Nuestro aquí lo que trabajaríamos sería nuestra función, nuestra función, bueno, nuestra función nuestro, nuestro script. Imaginaros que nuestro, nuestro caso es: ese, queremos hacer un script para hacer una función que, que calcule el h-index de un conjunto de un autor. Le damos un autor que tiene diferentes publicaciones, con diferentes citas, y queremos hacer una función que, que nos devuelva el, el h-index de, de esa persona. Pues, ¿cómo lo hacemos? Pues, Trabajaríamos con Spider o con RStudio, con el lenguaje de programación que nosotros queramos, porque, como ya digo, aquí la ventaja es que RStudio, bueno, que RStudio, que Jupyter permite trabajar con diferentes lenguajes de, de programación. Y en este caso, como nosotros vamos a partir de que estamos trabajando con, con Python y queramos utilizar el líder Spider, pues trabajamos sobre este. Entonces, aquí introduciríamos nosotros lo que sería nuestro, nuestro código de. De programación, en este caso voy a pegarlo porque lo tengo ya desarrollado aparte. Me lo voy a llamar de la sesión que tengo yo aquí abierta. A ver, aquí. Vale, me lo voy a poner aquí, se me ha traspapelado un poco el código. como he hecho varias pruebas para cargarlo, borrarlo y demás, pues al final el ordenador que estoy utilizando para cargar todo esto no lo tengo y lo tengo en el otro un segundillo me lo me lo pego aquí A ver. un momento Aquí lo tengo. Entonces lo voy a abrir y lo pego. Perfecto. Pues bien, imaginaros que nosotros estamos trabajando en esto. Queremos hacer la función de h index y aplicarla sobre un estudio para, para calcularlo sobre diferentes autores. Pues nosotros estamos trabajando con spider Como ya digo, puede ser cualquier otro lenguaje de programación que permita... Júpiter, que son más de 40, trabajamos con nuestro código. Yo en este caso lo que habré tenido más relevante es una función que sería esta para calcular el h index que la voy a guardar. Vamos a crear aquí una carpetita. Híndex. Y esto lo vamos a poner de nombre. Entonces lo guardamos, tenemos ese, ese código y ahora queremos utilizarlo sobre, sobre nuestros datos y llevar a cabo el análisis. Pues, ¿cómo lo haríamos? Pues, en primer lugar, iríamos otra vez a Anaconda, cargaríamos, voy a enseñar las dos diferencias entre el Jupyter Notebook y el Jupyter Lab para que veáis un poco, simplemente un cambio de interfaz que ofrece un poco más de opciones y un interfaz un mucho más visual pero podéis utilizar los dos sin problema. Este sería la interfaz de Jupyter normal. Como podéis ver, ya nos cargaría aquí nuestro, nuestro directorio. Aquí una cosa importante, si trabajáis con Windows, y si utilizáis el directorio C para instalar eh, Anaconda, por defecto os va a cargar el directorio C. No va a dejar pegar el salto a otro, otra partición que tengáis del disco duro o otro dispositivo que tengáis conectado al ordenador sino que tenéis que os va a cargar ese por defecto. Luego podéis ir a la URL y cambiarlo directamente. En este caso, como yo lo que he hecho aquí es crear una carpeta que es index pues aquí tendría mi función y aquí podría cargar nuestra, nuestra notebook. Por defecto, os va a aparecer solo Python 3. R no va a aparecer porque yo he tenido que instalarlo manualmente. Después os explicaré un poco cómo se, cómo se instala. Como ya he dicho, esta es la interfaz de Jupyter normal, pero como yo quiero utilizar la otra, la nueva, pues simplemente poniendo lab en vez de tri, me la cambia. O si preferís de manera interactiva, pues vaya a Anaconda y le vaya a JupyterLab. Pues bien, aquí lo mismo. El funcionamiento es exactamente igual. Lo que veis es que la interfaz es distinta. Enviamos a nuestra carpeta, que sería chainDex, y aquí tenemos nuestra función en Python. para a crear la notebook. En este caso, como es con Python, le damos aquí. Yo siempre suelo cambiarle el nombre y le pongo Index para guiarme luego un poquito mejor. Y aquí eh, tenemos la, la, la notebook. Lo básico. Aquí, con, en, cuadra, en cada cuadradito, nosotros podemos introducir o código o Markdown. O simplemente una línea de texto plano. Eh, en este caso vamos a utilizar una primera línea de Markdown. Como ya viste el otro día con, con Pedro en el curso de Markdown, pues el funcionamiento es exactamente el mismo. Ponemos aquí una, una cabecera de para poner el título. Y vamos a ponerle eh, H index. Y si le damos aquí a reproducir esa línea, pues ya no la ha cargado, reconociéndonos que es una cabecera principal para meterle un subencabezado diciendo vamos a importar nuestro, nuestros datos. Le cambiamos otra vez aquí código a Mardán, ejecutamos. Y aquí vamos a meterle otra vez Mardown en el que vamos a explicar lo que vamos a hacer nosotros en este experimento. Pues nosotros vamos a crear una prueba, con h, una prueba, para calcular el h index de varios autores. Como ya digo, al ser eh, Markdown, pues podemos utilizar todos los, los operadores que permite Markdown. En este caso, vamos a poner esto en cursiva. Ejecutamos. Y ahora en esta línea vamos a meter una parte de código. Lo primero de todo, vamos a, a importar unas bibliotecas que necesitamos nosotros para llevar a cabo este proyecto. Primero vamos a cargar pandas. Y después vamos a importar, bueno, primero vamos a importar nuestra función. Esto, lo que le estamos diciendo es que coja esta función que está en este mismo directorio, si no tendríamos que poner la, la ruta, coge esta función, que también podemos previsualizarla, y nos cargue todo lo que hay dentro. En este caso, como tenemos esta función, que es la función hIndex, que nos coge de un conjunto de, de un data frame de, de citas y autores, nos devuelve como resultado el hIndex de, de ese autor, pues que nos cargue esa función. Entonces, lo primero es decirle que nos cargue la función, luego que nos cargue una biblioteca que yo sé de antemano que vamos a necesitar, Con esto lo que estamos haciendo es que nos cargue la biblioteca panda y el matplotlib para que la primera la tenga como, como pd y la otra como plt para la hora de referirnos a ella. Esto como es código lo dejamos por defecto en código, lo ejecutamos y ya no ha dado un error. Ah, vale, que no tengo que poner el pi. ¿Veis? Esto sería igual que si nosotros programásemos con, con el IDE ID de Python. Nosotros aquí le ejecutamos una función, por ejemplo esta. Y aquí, pues no ha devuelto. En este caso, como no hemos ejecutado nada, pues simplemente no lo ha cargado y no nos devuelve nada como resultado. Pues esto es totalmente igual. Aquí nos va demostrando el resultado, sería como la consola de comando. Ahora, si lo volvemos a ejecutar, ya sí lo ejecuta perfectamente y no devuelve ningún error ni ningún ni ninguna otra cosa que, que esperásemos. Y ahora, en siguiente lugar, vamos a decir, pues ya que lo que vamos a hacer es cargar los datos. En este caso, también lo que he hecho, que se ha habido llevármelo es preparar otro, varios ejemplos de, de datos de, de dos personas para que nos permita hacer los ejemplos. Son dos data frames muy sencillos que he cargado en dos archivos. Y tengo que volver a llevármelos yo aquí. Todo lo, lo meteríamos al mismo directorio porque si no sería luego un lío, tenerlo separado en diferentes sitios. Igual que lo de las funciones. Lo ideal es tenerlo ahí todo en la, en la ruta. Luego, de hecho, cuando lo subamos nosotros a, a GitHub o Zenodo, pues también va a ser mucho más, más sencillo. Lo suyo es que todo el entorno esté funcionando per, perfectamente de manera compacta, que no tengamos las cosas muy, muy esparcidas por ahí. Entonces, A ver qué me encuentro yo ahora otra vez. Esto. Quiero. No se escucha de ese lado. Ajá, habla un poco. No, no se oye. Ha hecho el intento de cómo escucharse, pero se ha apagado otra vez. No se escucha, Ángeles. No se escucha nada, ni se ve, solo se ve a, a otra persona. Hola. ¿Tenéis problemilla, no? No está hablándose. No, no se le escucha, Dani. No se le escucha. Vamos a Se le, se se lo le lo ve digo. minimizado. Se le ve en una ventanita pequeña, pero no se le escucha. Vale, vamos ah, a que vire por telegrama. A ah, ver qué dice. A ah, ver. Bueno. minuto toque a ver si lo hace le... ah mira ya está Bueno. ¿eh? ver. Juanse está por ahí Puedes oui, pasando... Estoy hablando aquí con Guensa que ya lo va, lo va a solucionar, no te preocupes. A ver, ¿se ve ya? Sí. sí. Bueno, escucharse tiene que escucharse, ¿no? Sí, escucharte, escuchamos. Creo que hay un problema cuando comparto pantalla completa y me salgo y entro porque se ve que se desconecta y como claro, yo tampoco estoy viendo el chat porque estoy en otra ventana, pues no, no sé. Preocupa, Vale, se escucha y se ve la pantalla, ¿no? Efectivamente. Dale, niño. Ahí, perfecto. Venga. Venga, gracias. Vale, pues entonces avísame algo cuando pase porque no, no sé sí, cómo... Sí, sí, estoy, estoy pendiente. Ya, ya estoy... con la doble pantalla y te estoy, estoy viendo. Si hay algún problema, pues me doy cuenta, ¿vale? Vale, se ve entonces mi pantalla, ¿no? Sí, se ve la pantalla, sí. Venga. Vale, pues entonces voy a quitar esto de aquí, y voy a explicar lo que estaba haciendo paso a paso. Como yo creo que se ha tenido que cortar justo cuando, cuando he importado las bibliotecas, pues retomo un poco lo que he explicado, que he cargado aquí la, la Jupyter Notebook, he metido aquí la cabecera con Markdown, un encabezamiento también con Markdown, luego he explicado aquí pues, que iba a cargar la... Voy a hacer el experimento de la chaindex y que cargaba aquí la, las funciones. Como decía, pues las funciones, primero está el archivo functions, este, el de Python, que es el que yo he trabajado en Spider, lo importo, y luego dos bibliotecas que son Panda y Matplotlib. Pues bien, ahora lo que también había hecho era crear un directorio, este de data, y meter dentro dos archivos CSV con los datos que vamos a utilizar para validar la. El, la función y hacer el, el experimento entonces lo que está haciendo es importarlo, para importarlo lo que yo he utilizado es la biblioteca de panda como ya he dicho antes estaba abreviada con pd para utilizar los diferentes métodos que incluye y entonces como dato 1 cargo el autor 1, que sería con esta función sería read.csv indico el, la ubicación del, del archivo y le pongo como separador punto y coma y luego los datos 2 que lo vamos a cargar. Como datos eh, del de autor 2. Lo cargamos. No me devuelve nada porque simplemente estoy asignando a esas dos varias. Bueno, estoy etiquetando esos dos conjuntos de datos, esos dos frames, como datos 1 y otros 2. Y ahora quiero eh, previsualizar un poco ambos, ambos conjuntos. ¿Cómo hago eso? Pongo datos 1 aquí. Y me lo he ejecutado. Entonces estamos viendo. Que este es exactamente el mismo archivo que teníamos aquí. Y ahora en este datos 2. Lo ejecutamos este sería pues el otro. Como veis ver, pues, 2, 0, 2, 0. Sí, está bien. Ahora pues, nosotros vamos a meterle aquí debajo justo, añadiendo. Voy a explicar aquí previsual datos Importado. Lo ponemos con Markdown, y así nos queda claro pues lo que estamos haciendo. Esta, esta ya podéis ver cuál es la ventaja que tiene respecto a compartir simplemente el código el código en bruto porque podemos ir detallando todo de una forma mucho más visual lo que estamos haciendo y previsualizando directamente aquí los, los diferentes resultados y cambios que llevamos no a cabo. Pues bien, ahora retomando el el proyecto vamos a meter aquí otro subencabezamiento que va a ser visualización de los datos. Y en este vamos a cargar, eh, me olvidó poner marcón. En este lo que vamos a hacer es eh, crear dos gráficos en el que nos muestre un histo, dos histogramas de los datos de cita para verlo un poco. Entonces. Voy a explicarlo aquí. Ahora la cita de cada uno de los dos. Ya está, lo ejecutamos. Y en este caso, pues vamos a utilizar la función de, de matplotlib, que es plt.ist. Decimos. Datos 1. Como la biblioteca, la columna Cerramos paréntesis. ponemos aquí abajo. Y con esto nos ha generado el histograma de los de los datos de citas del autor 1. Ahora vamos a hacer lo mismo con el del 2. Copiamos, pegamos. Vale, entonces podemos aquí si queremos complementar un poco la descripción. Podemos ver que el autor 1 tiene, no tiene. No tiene cita. Mientras que el segundo. Entonces, pues así nos queda un poquito claro lo que estamos mostrando abajo. Y ahora vamos a pasar a la parte que me interesa del proyecto. Vamos a calcular el h-index de cada uno de los autores. Entonces vamos a crear otro aquí otro subencabezamiento. Como ya digo, esto es un ejemplo así bastante bastante, bastante, bastante simplificado y sencillo, simplemente para que haya un poco eh, cuáles son las características que tiene esto, cómo se crean las diferentes funciones, cómo se va comentando y demás, y luego para cargarlo, eh, facilitarlo también un poco. Vamos down, botamos, y ahora decimos vamos a crear aquí, de hecho vamos a anticiparnos en esta línea que es donde diría el código vamos a hacer el h-index del autor primero que en este caso sería coger nuestra función h-index ¿eh? esta que está aquí dentro que como ya he dicho antes estaba importada lo llamo aquí y lo ponemos h-index eh, si datos 1 ¿vale? entonces lo ejecuto y me devuelve 0. El, el hindex del autor 1 es 0. Entonces aquí arriba lo comentamos. El autor 1 tiene un hindex de 0. Esto primero vamos a cambiarlo aquí a Markdown. Vamos a ponerlo para que sea en negrita, por ejemplo. Lo ejecutamos. Y ahora me salimos con el segundo. El autor 2 tiene un H, una H index de... Lo dejamos así en suspenso hasta que veamos el H index que tiene el autor 2. De 3. Guardamos. Y con esto tendríamos hecho nuestro, nuestro pequeño experimento. Que evidentemente puede alargarse tanto como queramos, pero simplemente quería enseñar un poco cómo funciona eso, cómo cargamos nuestra una función, cómo utilizamos varios gráficos para tener un poquito de visual ahí, que también es interesante verlo. Y ya está. Este sería mi pequeño ejemplo. Hemos cogido la h-index y ya tendríamos nuestra, nuestro notebook. Nuestro notebook que estaría funcionando con, con Python 3 en este caso. Como he explicado antes, si queremos trabajar con R, pues nos iremos aquí a la derecha. Bueno, para crearlo simplemente lo seleccionamos, pero si queremos en algún momento cambiarlo, pues utilizaríamos otro kernel, que en este caso tengo R. Para instalarlo, si queréis instalar R, tenéis que hacerlo a través de la consola de comandos de Anaconda. En la versión de Windows tendréis una opción en, al instalar Anaconda, en la que podéis utilizar la consola de comandos y introducirle el, operador, el, el comando concreto para instalar el, el kernel de R o de cualquier otro lenguaje que queráis utilizar. Y en Anaconda, en la versión de Macintosh y, y la de Linux, es a través del terminal. En el terminal simplemente introducir Conda y el resto del código que tengáis que utilizar para indicarle que os lo instale. En el vais a encontrar montón de tutoriales, y lo hacéis sin problemas. Pues bueno, como íbamos haciendo, aquí tendríamos nuestro directorio, estos tres, estas tres partes que son las la importantes, nuestra notebook, una parte de código en Python, que es opcional, de hecho, os comento. No, yo lo que he hecho aquí, para ilustrarlo un poquito más, es que hemos trabajado primero con nuestra idea de Spider, hemos hecho nuestra función, o un trozo de código un poco más, más grueso y luego nos lo hemos llevado a Júpiter, pero nosotros directamente podemos trabajar si queremos de Júpiter. Podríamos perfectamente hacer esto. Esta función, la definición de esta función, la copiamos y en lugar de cargar aquí el archivo de functions.py lo que hacemos es crear la función aquí. Y todas las funciones exactamente igual Si yo cargo esta función, luego el h index me lo va a cargar exactamente igual. Lo único que con lo otro, lo que estaba yo es eh, ahorrándome este espacio, que a nada que tengáis hechas un poquito más de funciones y de cosillas más en vuestro en vuestro código, va a ser mucho más engorroso, es eh, simplificarlo. Es mucho más sencillo si yo, esto que tengo ya trabajado en Python, lo cojo de un archivo que tengo ahí aparte, con todas las diferentes funciones o, o demás flujos de, de datos, y me lo traigo aquí, que si directamente lo pego. Entonces vamos a dejarlo como estaba, para no hacerlo más engorroso. Y luego aquí también, antes de que abandone Júpiter, os explico otra cosita, y es que aquí arriba a la izquierda, en la barra tengo diferentes operaciones para realizar con, con Júpiter, podemos también de hecho si queremos mover las ventanas como nos dé gusto cambiar el color, etcétera. También trabaja esto con, con una serie de, de plugins. Podemos meterle, por ejemplo, para el que nos cargue los, los parámetros de, de, de... Para que sean los gráficos interactivos, por ejemplo, para decirle que este gráfico, en vez de cogiendo las citas, nos coja otro parámetro que manejemos y nos aparezca aquí como, como un desplegable o como una barra de control. También podemos hacerlo. Y aquí en run podemos decirle que no, no en kernel, perdón, podemos decirle que nos reinicie todo. Por ejemplo, si cargamos nosotros retomamos el proyecto más tarde y tenemos aquí que está todo un poco así ejecutado. Algunas cosas se han ejecutado antes que otras, etcétera. Pues nosotros le decimos que nos reinicie todo, por ejemplo, aquí que reinicie el kernel y retome todo. Entonces, reinicia por completo la notebook. Y va ejecutando, como veis aquí que lo indica el paso que ha dado, todo paso a paso. Esta última la eliminamos. Así también aseguramos de que de eso, de que a lo mejor no hemos llegado, hemos cargado primero la biblioteca, lo hemos pasado a un, a un histograma, después hemos cargado los datos, etcétera, sino que todo tuvo cargado de manera eh, secuencial. Pues bien, con nuestra notebook ya lista, lo que vamos a hacer es crear en GitHub un repositorio. En verdad esto tendría que haber sido el paso número uno, pero por no liarlo un poco más por, por cómo estaba mi, mi directorio, lo vamos a hacer en el segundo paso. Pero aquí lo primero sería crear nuestro repositorio. En este caso voy a ponerle yo hIndex h index y vamos a crear un repositorio público. Lo vamos a utilizar como un archivo. Leme, el git is not lo voy a poner de python y la licencia va a poner la gen creamos el repositorio ya lo tendríamos que ir funcionando y yo desde la versión de escritorio de github aquí Lo que le voy a decir es que ese repositorio que he creado me lo clone en mi ordenador. Aquí el HINdex, perfecto. Os recomiendo que trabajéis con GitHub, con la versión de escritorio, porque como ya ve ahora, lo que nos acaba de hacer esto es, en la parte que tengo yo, el repositorio, una acaba de crear la carpeta HIndex, que es el repositorio que tenemos en GitHub ahora mismo, que tiene el mismo contenido que GitHub, ya veis el archivo de licencia, el m, el otro no lo muestra porque no está mostrando el archivo oculto, no tiene un punto, el del gitignore. Y aquí lo que vamos a hacer es llevar nuestros datos. Llevamos tanto, llevamos tanto la función como la notebook, como la, el directorio de datos. Y ahora esto... En Github lo vamos a cargar. Por eso no vamos al directorio. Uno a uno tenemos que indicándole a Github que lo cargue. Vamos a empezar con el index. Luego el archivo functions. El de Autores. Y el otro un archivo que generan los, los ordenadores de, de Mac, que no lo cargamos evidentemente. Con eso ya lo que habríamos hecho sería indicarle los archivos que queremos subir y aquí le decimos que lo haga. Y todo esto trabajando sobre la rama principal. Entonces ahora aquí actualizamos y como veis pues, ya tenemos nosotros aquí nuestros nuestro datos, todo nuestro experimento. Luego igualmente pues si queremos por ejemplo el archivo este, el de lm, que también funciona con markdown, bueno, la vamos a tener aquí. Eh, una descripción un poco más grande. En este, la función H index. index. index. index. Trabajo, Esto lo guardamos y ahora automáticamente en el GitHub de... me ha detectado que he hecho cambios en el directorio. Como veis, ha detectado que en el archivo LM que teníamos en el, en el repositorio de GitHub hemos introducido una, bueno, dos líneas: una línea de separación y luego la otra con una descripción. Pues igual que antes, le decimos que no lo suba a nuestra a nuestra raíz principal y aquí que no lo nos lleva a cambio el, el cambio, que en este caso es la subida. Entonces ahora, si GitHub actualizo, aquí lo tengo. Aquí no voy a pararme mucho a explicar, cómo estoy viendo, lo de GitHub de porque como digo, son un montón de opciones, y como nos paramos por cada una de ellas demasiado, la, se nos hace interminable. Aquí luego ya podéis indagando un poquillo en cómo funciona el tema, incluso podemos montar otro, otro curso, lo que sea, para trabajar esta herramienta, porque como ya digo, son bastantes las opciones que ofrecen y no como nos paremos en todas ellas, no vamos a terminar nunca. Pues bien, aquí tendremos ya preparado nuestro nuestro directorio, nuestro repositorio con todo listo. Aquí está en GitHub, sí. Si, le damos ya de por sí, nos va a generar, nos va a cargar perfectamente la, la notebook. Ya habéis visto, ha tardado, ha tardado un poquillo en cargarlo. Imaginaros cuando esto tiene cientos de, de líneas. La notebook en principio parece que está perfecta. Y bien, con, con esto ya podríamos nosotros automáticamente irnos a Binder y cargarlo para que nos genere la, la notebook interactiva. En este caso sería copiar esta URL, la de nuestro repositorio, la pegamos aquí en Binder, como veis, Binder ofrece soporte a diferentes plataformas, también está GitLab, Zenodo, Fixer, de hecho ahora lo vamos con Zenodo. Pegamos nuestra, nuestra URL. Aquí podemos indicarle pues, si a lo mejor hemos trabajado con diferentes ramas en GitHub, nosotros hemos trabajado en la principal para no liar la cosa, Podemos indicarla o tenemos una versión distinta, etcétera. Y aquí podemos indicar opcionalmente también el archivo de la ruta del archivo de, de la notebook. Como lo tenemos todo así en el directorio y no es demasiado lío, pues la dejamos tal cual. Y ahora si pinchamos en lanzar, esto es lo que nos va a generar, bueno, nos va a cargar esta URL que tenía aquí. A ver si ahora no hay mucho yo, porque eso, dependiendo de la hora, nos puede tardar más en generarlo o no, depende de, la, de las peticiones que tenga la plataforma en este momento. Parece que va a tardar un poquito. Vale. y Ya habéis visto, en nuestro caso, en nuestro ejemplo es una cosa bastante sencilla y está tardando un poquito. Imaginaros cuando hacéis cosas un poco más complejas que requieran mayor esfuerzo. Hay que tener un poquito de paciencia aquí. porque que no lo va a cargar ya. Perfecto. Y como veis, no acaba de cargar eh, Binder una sesión en remoto de Júpiter, nos teníamos nuestra sesión aquí en local, de Anaconda, pero esto es una carga de carga de una sesión en remoto de Júpiter donde podemos, igualmente que la otra, abrir nuestro archivo y jugar con él un poco. La diferencia con esto, evidentemente, es que aquí no podemos guardar los cambios. Bueno, podemos guardarlo y llevándolo a nuestro ordenador, pero no podemos alterarlo porque está cargando los archivos del repositorio. El repositorio, como no podemos nosotros alterar las cosas así a lo loco porque porque no es nuestro, en este caso no tenemos acceso, pues podemos nosotros perfectamente aquí hacer cambios, modificar cosas, pero no guardarlas. Luego, si volvemos a cargarlo, nos cargará la versión eh, original, ya que los cambios no los realizamos por, por GitHub. Si quisiéramos hacer cambios en GitHub, pues ya habéis visto, tenemos que irnos a hacer los cambios en nuestra versión local y en el GitHub de escritorio, pues, cargar los cambios. Aquí no. Pues, a explicar, voy a mostrar un poco eso de los cambios, cómo va. Aquí vamos a decirle, por ejemplo, que nos reinicie todo y que lo limpie. Entonces, no acaba de dar una versión limpia de... Bueno, no, no ha borrado todos los comandos que tiene... Eh, todos los comandos, no toda la consola de comandos de, de Python, por decirlo de alguna forma. Y no ha dejado esto sin, sin cargar. Entonces, nosotros podemos ir ahí mismo, uno a uno. Ejecutando en este caso, aquí va a dar error porque ay, no, tiene la, no tiene el módulo pandas. Entonces, claro, esto no va a cargárnoslo. Tendríamos que importarlo, tendríamos que quitarlo en, en la biblioteca. Entonces, este ejemplo no nos va a salir mucho lo que iba a hacer ahora pero como ya he explicado, como esto no, no, no nos realiza ningún cambio, podemos perfectamente abandonar la página y nos vuelve a cargar la versión por defecto de GitHub, que ya habéis visto que, como nosotros la cargamos perfectamente antes, pues viene todo ya previsualizado, cargado y demás. Y si queremos, pues, podemos hacer otros cambios. Podemos, por ejemplo, decirle que en vez de datos 1 le ponga datos. Pues, bueno, pero claro, si no tiene cargado... <risas> si no tiene cargado la biblioteca Panda no va haciéndolo pero podríamos hacer los cambios que quisiéramos aquí para alterar un poco los resultados ver si a lo mejor si le diéramos eh, otro parámetro a uno de los, de la, de, la <coughs> de las funciones pues que no devolvería y todo hacerlo sin ningún miedo porque los cambios no se van a guardar si luego quisiéramos nosotros porque a lo mejor no es interesado pues podemos hacer una copia guardarla como y llevándola a nuestro ordenador, y ya desde ahí trabajar. Pero nosotros no podemos alterar lo que viene en GitHub desde, desde Binder. Luego, aparte de esto, Binder permite una cosa, y es que da soporte a diferentes interfaces. Voy a volver a cargarlo otra vez. Y podemos cargar, esa es la interfaz de Jupyter normal, pero yo quiero trabajar con la de Júpiter Lab pues entonces, esperamos que cargue, y como hicimos igual en, el, en la versión de local, si vez a poner aquí Tri, ponemos la nos va a cargar el Jupyter Lab por defecto. Aquí lo ponemos. Entonces, esto es exactamente igual a lo que tenemos aquí. ¿Lo veis? Solo que esto está ejecutándolo en remoto. Como ya digo usando los bares por defecto que tiene, usando todos los datos que tiene el, el GitHub en este momento y sin poder hacer eh, cambios, sin poder alterarlo. Si quisiéramos cargar más datos, pues tendríamos que irnos a GitHub, subir los datos nosotros y luego utilizarlo aquí, pero no podríamos nosotros desde aquí meter los datos. Entonces, no sé si también si tiene el mismo problema, sí, no tiene panda instalado. Y bueno, esta sería una de las opciones, que sería cargarlo en GitHub ir y a Binder y jugar un poco con él. Otra de las opciones que tenemos es subirlo todo a Zenodo. En Cenodo hay dos formas de hacerlo. Podemos subirlo manualmente pulsando aquí en nueva, en nueva subida o la opción que mejor se nos ajusta en este caso, que es conectarlo con GitHub. Yo ya por defecto lo tenía sincronizado con GitHub, para hacerlo, os vais simplemente a vuestro perfil y en GitHub os pedirá eso, que introdujáis vuestra cuenta, que le dé acceso y en unos pasillos pues lo tenéis ya perfectamente vinculado. Yo lo tenía vinculado antes porque tengo compartido otro repositorio y en este caso podemos compartir el repositorio este que acabo de hacer, el de H-Index. Lo ponemos activo. Ya estaría Aquí, pero como veis, todavía no tiene compartido. Para que nos compartiera en repositorio, en abierto, tenemos que hacer una cosa. Y es, en nuestro GitHub, crear una versión nueva. Le damos a crear una nueva. Le vamos a poner aquí, por ejemplo, la versión 1.0. Le ponemos index. publicamos esta, esta nueva versión y ahora Zenodo va a reconocer que hemos lanzado una versión nueva de la H-Index ya la ha he hecho automáticamente en segundo y tendríamos cargado en cenodo nuestra Cargue. Tendríamos cargado en Zenodo, esto que va a tardar un poquito en ejecutarlo, pero tendríamos un repositorio abierto con los archivos de GitHub. Los archivos de GitHub correspondientes a la versión que hemos lanzado. Si nosotros hiciéramos algún cambio nuevo, GitHub eh, Zenodo automáticamente no lo reconocería, salvo que hiciéramos una versión nueva. Si, por ejemplo, nos liamos a meter aquí cambio pero no lanzamos ninguna versión nueva, Zenodo no va a reconocerlo hasta que creemos otra versión. ¿Qué es lo que acabáis de ver que, que ha hecho. Voy a ver si me deja cargarlo. Porque como la URL va a tardar un tiempo en reconocerla. Aquí, pues aquí lo tenemos ya disponibles. Son los mismos datos que tenemos en GitHub, repito, de la versión 1.0. Si queramos cambiar después tendríamos que volver a crear otra versión nueva. Y aquí tenemos ya el DOI y todos los datos disponibles para compartirlo de manera abierta, esta vez por cenodo. De misma manera, si nos vamos a Binder, Vamos a decirle aquí que en vez de trabajar con el DOI de cenodo, es decir, con el de GitHub vamos a trabajar con el DOI de cenodo, que cenodo me da aquí el DOI. lo introducimos aquí y nos lo va a lanzar. Ah, vale, el problema que he comentado antes, porque si yo ahora mismo pongo DOI y esto no lo reconoce porque todavía no lo tiene actualizado. Cuando, si esperamos unos minutos, sí me lo, me lo reconocería, pero eh, la forma de cargarlo sería exactamente esa. Ya sería cuestión de esperar a que el todavía estuviera actualizado y no lo cargase. Pero no devolvería exactamente lo mismo que antes. Esto. Y bueno, de esta forma, pues ya habéis visto lo fácil que es que nosotros... voy a, bueno, voy a poner otro ejemplo la forma tan sencilla que tenemos nosotros para compartir los datos y que la gente pues, pueda ver de forma muy, muy, muy visual, muy interactiva todo el proceso de investigación que hemos llevado a cabo, porque si no nos limitamos a compartir el código, pues no queda claro eh, qué son los pasos que hemos dado, qué es lo relevante, cuáles son los parámetros que hemos ido alterando. Sin embargo, pues de esa forma pues, podemos ver pasito a pasito y explicando de manera muy detallada pues, todas las cosas que hemos hecho. Aquí os voy a poner el ejemplo que, te, que ofrece la cuya plataforma, Binder, para que veáis un poco el tema este de, de, los, de los parámetros que podemos alterar en la plataforma. ¿Veis? Aquí nos da, por ejemplo, otra, otra distribución de las ventanas. Y ahora aquí, pues, nosotros... Imaginaros que esta investigación nos no interesa. Pues, y queremos ver paso a paso que es lo que han hecho. Pues vamos viendo aquí, línea a línea, en este caso no tengo ninguna ejecutada. Lo ejecutamos. La primera línea. Ejecutamos esta nueva. ¿Veis? Este, por ejemplo, es interactivo. Y nosotros podemos ir alterando aquí las cosas. Y todo esto se va alterando igualmente. Esto se hace a través de unos plugins. Aquí tenéis cuáles son. Esto es la versión de Python. En R no he probado todavía hacerlo. Pero ya he visto lo sencillo que es. Yo en este caso, como esto viene de, de este post que pusimos en el blog nuestro. Tengo hecho varios un ejemplo también. En GitHub y Nodo, que os puedo también mostrar. Descargo. Aquí yo directamente le alteré la URL para que me cargara ya la versión por defecto del de Jupyter Lab y para que también me, me utilizara el archivo de, del index de la notebook y no me cargase el, el repositorio sin más, sino que me hubiera ya por defecto cargada la, la notebook. A ver, A ver es que tarde un poquito en cargar. Como ya he dicho, esto depende de la hora y, y del día, pues va a tardar más o menos, hay veces que es instantáneo, hay veces que no. Bastante a es que ya nos permita cargar en remoto una sesión con, con Júpiter. Aquí podéis ver también de manera preliminar cuál es la, la notebook que va a cargar. Mientras va cargando, a ver si estoy aquí también. No, estoy sin reconocerlo todavía. Bueno, pues lo dejamos cargando. Retomo un poco para terminar esto. cosilla. Vale, pues entonces con esto ya os lo que he explicado un poco paso a paso, cuáles son los, los pasitos que quedan para coger nuestro código, partir de eso, desde, desde por ejemplo desde un IDE como Spider que es para Python, crear nuestro código, luego irnos a Jupyter, crearnos Notebook. En este caso, lo que he explicado, la ventaja de tener un archivo de Python con las diferentes funciones o un resumen de los diferentes flujos de datos que tenemos en nuestro proyecto, es que le quitamos de aquí un poquito de, de, de líneas que no, no nos interesan demasiado. Si queremos saber bien cómo funciona, por ejemplo, la función hindex, eh, pues iríamos a nuestra función en Python y variamos lo que hace todo también, evidentemente, lo mejor comentado posible. Luego hemos creado nuestra notebook con todo eso, en el que hemos explicado paso a paso lo que hemos realizado. Esto está cargado, perfecto. Retomo, con, lo continuo con esto, pues entonces hemos creado una notebook explicando paso a paso lo que hemos hecho. La ventaja de Markdown, pues, que lo hacemos bastante visual. Aquí tenemos pues, diferentes eh, subencabezamientos los que explicamos, pues, cómo cargamos los datos, cómo los visualizamos, los resultados que esperamos y nos dan, comentamos también cosas que nos parecían relevantes. Entonces, cuando una persona sin haber eh, trabajado en ese, en ese código. Coge la, la notebook pues puede ver paso a paso todo el proceso que ha seguido la investigación. Sin tener delante un código que sea engorroso, simplemente un comentario, sino de una forma bastante atractiva, bastante visual. Ya veis, aquí, por ejemplo, el ejemplo que tenía yo de los library catalogs. También lo tengo aquí sin cargar. lo voy explicando pues, que cargo la biblioteca pandas, la de los, los, los plugins interactivos, que he explicado antes. Luego, nuestras funciones de Python que tengo aquí al margen. En este caso, pues tengo aquí una función para hacer un, un gráfico. Hemos cargado todo eso. Luego, he importado los datos con Panda. En este caso, Panda sí me lo está reconociendo. Creo que porque he puesto... Claro, creo que me, creo que me está haciendo por esto. No... No sé por qué el otro no me reconocía Panda y este sí me lo está reconociendo, pero bueno. En este caso estoy cargando Panda, previsualizo. Con, con Panda, perdón, cargo los datos, previsualizo los datos. En este caso, con la función head, pues envío la primera fila. Después altero el nombre de las columnas. En la visualización de los datos, cargo una tabla interactiva. Sería igual que la tabla esta, pero con esta parte interactiva en la que vamos a decirle que nos cargue, por ejemplo, de la columna publicaciones, que nos muestre aquellos autores que tienen más de 155 publicaciones, o vale, 200, 200 publicaciones. Pues estamos previsualizando esos autores. Luego, hacemos un gráfico de barra interactivo, lo ejecutamos, y nos está comparando dos tipos de datos. Por un lado por abajo y por otras publicaciones. Pues podemos decirle que nos ponga las citas de Google, y los library holding. Y estamos viendo el gráfico, pues, cómo se altera en ese momento. Luego, en este otro, tenemos otro gráfico interactivo que vuelve a hacer lo mismo. Y, por último, la función que nosotros tenemos aquí hecha, en el plot bar función, que la ejecutamos. Pues, y nos carga una función que nos tenemos hecha en Python para que nos devuelva exactamente este tipo de gráfico. Como hacerlo no es un poco engorroso, pues me parece más interesante meterlo en una función. Y aquí está. Entonces, como habéis visto, pues lo que, lo que acabo de hacer es la utilidad que tiene esta, esta notebook y el uso de, de binder. Que podemos ir paso a paso siguiendo el proceso que ha llevado el investigador. A la hora de hacer análisis, en este caso, podemos ver todo lo que ha hecho de cargar los datos, crear una visualización así un poco interactiva o, o que no sea interactiva, ver los resultados de investigación aquí, incluso algunos comentarios explicando qué es lo más relevante o lo menos relevante, y si en algún momento, por lo mejor, nosotros queremos replicarlo, pues podemos llevarnos la función o coger ese fragmento de código o directamente aquí dentro hacer algún, alguna modificación para ver cómo alteraría eso. Por ejemplo, aquí, si nosotros queremos por ejemplo, decirle que, que nos cargue, que, que tamaño la las letras, que es lo que tengo aquí a mano, sea de 20 en vez de 12, pues lo cargamos, y cuando lo ejecute, pues aquí lo tenemos que no ha hecho el cambio. Eso, si lo tuviéramos de manera estática, si cargáramos directamente la notebook en, en GitHub, por ejemplo, así... No podríamos hacerlo, podríamos simplemente ver la notebook con, de manera muy estática, sin poder nosotros ejecutar nada. Sin embargo, con Binder pues, podemos ejecutarlo y alterar las cosas tanto como nos sea posible. Que nos parece que luego estos cambios que hemos hecho nos gustan y tal, pues nos lo podemos guardar nosotros en local y trabajar sobre ello. O que esa función que, por ejemplo, el autor ha utilizado nos gusta, pues la podemos copiar y todo eso. Y la gracia también de todo esto es que, como estamos subiendo en diferentes repositorios, estamos creando también una serie de DOI, por ejemplo, en Cenodo, que lo tenemos aquí, el DOI de la versión 1.0, que si luego ese trabajo no ha parecido interesante, por ejemplo, la función esta que tengo yo aquí del de, del gráfico no ha parecido interesante, pues podemos simplemente coger ese DOI y citarlo nosotros en nuestro trabajo, que también es una forma de, de eso, de tener mayor impacto y darle visibilidad a nuestro trabajo. Porque no solo se limita a eso, a compartir los resultados de investigación a través de un, de un artículo, o un capítulo de libro, o una publicación en un congreso, sino también de todo lo que hay detrás para que otra gente, que a lo mejor esté pensando en hacer lo mismo, o a de no calentarse la cabeza, o simplemente esto le dé una idea para retomar ese trabajo y modificar unas cuantas cosas, y sobre la marcha pues puede ver perfectamente pues, pues eso, todo lo que hemos seguido. Si tú cogeras, por ejemplo, una publicación, y te está gustando mucho le, los resultados que estás viendo ahí y resulta que lo tienes subido a un repositorio y que encima a, permite cargarlo desde un, una plataforma como Binder, pues os está facilitando la vida muchísimo porque estáis viéndolo de manera interactiva y siguiendo paso a paso todo el proceso que ha llevado luego el investigador. Luego también, esto para mucha gente, entre los que me incluyo, supone otra ventaja y es que si vos trabajáis... Con código así un poco, un poco en sucio, de manera como un, como un borrador en el que vais cargando funciones y tal. Esto, si vosotros en el primer momento planteáis hacerlo, os va a obligar a trabajar de manera mucho más ordenada y mucho más limpia. Porque si vosotros cogéis, por ejemplo, Spider y empezáis, import, eh, matplotlib, luego utilizo el matplotlib para cargar la función, leo un archivo. Pruebo, me gusta, no me gusta, creo la función, debajo una prueba, pues va a quedar una cosa muy engorrosa. Sin embargo, de esta forma, vosotros lo que estoy obligando es a aplicar paso a paso lo que hacéis. Entonces, ambas cosas son compatibles. Yo, por ejemplo, lo que hago es que en Python voy haciendo mil diferentes pruebas y cuando tengo algo que me interesa, por ejemplo, esta función H index pues creo la función y me la guardo en un archivo. Y luego ese archivo pues, me lo llevo aquí al a la notebook y trabajo sobre él, o a lo mejor resulta que tengo aquí un flujo súper grande de, de transformación de datos, por ejemplo, que el mismo, incluso este, el de H-Index, pues resulta que cojo una, una, un conjunto de datos, un data frame, lo, le asigno una, un nombre de variable, hago un cambio, lo ordeno, etcétera, etcétera, pues si ese proceso lo puedo transformar por ejemplo en una función para resumirlo todo pues lo hago me lo llevo al JupyterLab y a la gente que le interese pues luego simplemente pinchar la función y eh, en el archivo de funciones y ve simplemente pues cada una lo que detrás y todo pues evidentemente en este caso no está muy comentado pero lo mejor que me posible para facilitar la vida a las demás personas bueno si... ahora no, sí bueno. Tenemos el de Zenodo, tenemos el de GitHub y ya está. Eh, con Fixer y con el resto de repositorios sigue exactamente igual. Aquí simplemente si trabajáis con GitLab o tenéis eso en Fixer o otro tipo de, lo, de plataformas que permita. De hecho, cada vez está añadiendo más. La última vez que lo vi tenía, no tenía creo que el database. Pues simplemente pues, lo ponéis y, y listo. Entre las plataformas estas, GitHub, GitLab, Zenodo, Fixer y tal, suelen tener bastante bastante relación entre sí. Pues, permiten conectar todas ellas. De hecho, con Fixer también pasa lo mismo. Fixer también para desconectarlo a, a GitHub y compartir el código de misma forma que con Cenodo, que tenemos una versión de nuestro código aquí. Tenemos aquí una versión. Y automáticamente cuando lo tenemos conectado, pues reconoce ese nodo o Fixer que hemos lanzado una versión nueva y automáticamente la pone eh, en el repositorio. Si nosotros, por ejemplo, aquí cargáramos, que de hecho eso fue lo que me pasó en el, en el otro. A ver si lo encuentro aquí. Si nosotros lanzáramos una segunda versión, aquí lo tenemos. Si lanzamos una segunda versión, lo que lo haría sería crear otra otra versión aquí en el mismo en el mismo enlace, pero ya lo que haría sería asignarle un DOI distinto, con lo cual hay que tener un poco cuidado, porque si nos estamos refiriendo a determinada versión de nuestro trabajo, pues eh, cuando actualizamos cambia, no es la misma. Luego, sí si es verdad que tenemos un DOI general para referirnos al trabajo, pero las versiones, cada una tiene una versión concreta con un DOI distinto. Entonces, tenerlo bastante en cuenta, sobre todo cuando vayáis a lanzarlo, porque si vosotros lo, lo lanzáis y, y no estáis muy seguros, y luego hacéis un cambio, pues, vais, se nos va a acumular un montón aquí de versiones que van a tener cambios mínimos. Cuando vayáis a publicar vuestros datos, asignarle una versión, aseguraros bien de que está todo perfectamente y que mmm, hay poco margen de mejora en cuanto a cambios mínimos. Si más tarde le hacéis unos cuantos cambios, pues lo suyo sería pues, esperar a que esos cambios sean lo suficientemente significativos para lanzarlo para que no se empiecen aquí a acumular versiones a lo loco de cambios mínimos, de he cambiado un, un nombre de una función porque me parecía menos atractivo o había un error gramatical o cosas así muy poco significativas. Seguro de que sean cambios un poquito grandes para que no. No se sé os que el, el tema aquí. Pero también podemos perfectamente estar refiriendo también a la presión de GitHub. Y bueno, y con eso es todo. He ido bastante, bastante, bastante rápido, pero como ya habéis visto, es que como son diferentes plataformas, diferentes herramientas, y cada una de ellas estaría para cursos bastante, bastante amplios, pues no he querido limitarme mucho, he mostrado un poco el flujo, que ya habéis visto lo sencillo que es. Es todo bastante amigable, están todas las plataformas bastante conectadas entre sí y no hay mucho, mucho problema. Como ya he, eh, he dicho, os animo a que compartáis vuestros datos de mi investigación de esta forma porque ya habéis visto lo sencillo que es y cómo yo, por ejemplo, he cogido el código este que publiqué hace unos meses y simplemente leyendo paso a paso he ido retomándolo y en este caso recordando que una persona que no lo conozca, puede ir perfectamente leyendo y viendo, ah, pues mira, aquí ha hecho esto, aquí ha hecho este otro cambio. En este caso ha previsualizado y, y daba un resultado interesante esta instancia, o aquí he utilizado esta función que me llama la atención y la cargo aquí. También, antes de terminar, de aclarar una cosa. Yo en este caso trabajo de esta forma, creando mi directorio de datos, utilizando,